Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás tu lucha. Joven, escucha, también estás tu está su lucha. Subir la pensión mínima sacará a millones de pensionistas de la pobreza. Las viudas deben tener derecho a la pensión completa de su pareja. Porque han contribuido con su trabajo a que ésta pueda cotizar. Retrasar la edad de jubilación cierra el paso a la incorporación al mundo laboral de los jóvenes y las jóvenes que buscan un empleo. Revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas. Defendemos el sistema público porque es el único que garantiza que haya pensiones en el futuro y para todos y todas. Cuando todo sea privado, quedaremos privados y privadas de todo. ¡Vivan los servicios públicos! ¡Viva! El movimiento de pensionistas luchamos por nuestros derechos y por los de trabajadores, especialmente de quienes están más cerca de la edad de jubilación. Y a los jóvenes les decimos, la jubilación es un derecho y aunque les quede lejos, no deben perder la esperanza de Alta plaza, y tienen que luchar por ella. Por eso estamos en la calle. También les queremos decir alto y claro al Gobierno, a la COE, a los sindicatos que están negociando nuestros derechos que las, formas que, se deben hacer, perdón, que las reformas que se deben hacer tienen que ir en la línea de conseguir que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional 965 euros de garantizar como un derecho fundamental la pensión en una cuantía suficiente y como cualquier otro derecho social las pensiones se garantizan en los presupuestos generales del Estado. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión, en la, Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Bueno, ahora las compañeras zapatistas que están en la pancarta nos van a saludar. Les pasamos el micrófono para que nos saluden. ¡Salud! Sí. ¡Salud! Compañeros, son del Congreso Nacional Indígena. Vale, perdón por el, por el error. Buenas días o tardes, eh, reciban un saludo del Congreso Nacional Indígena, la delega, delegación que acompañamos a nuestros hermanos del EZLN en esta gira por la vida. Les saludamos a esta lucha que ustedes llevan a cabo en, esta, en este lugar y decirles, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, que esta lucha que llevan ustedes, los, los, este, los mayores, perdón, eh, es una lucha para todos y todas los jóvenes que, que no saben que quien está definiendo el caminar de los trabajadores y trabajadoras no está abajo, no, no está en el pueblo, en los barrios, colonias está arriba pensando cómo hacer más capital, cómo tener más ganancias, cómo despojarlos de su trabajo, cómo quedarse con esas ganancias. Y por eso nosotros, los que somos parte del Congreso Nacional Indígena, nuestra lucha también es por todos y todas. Y que no solamente es para México, es para todo el planeta. Porque los que tienen el dinero y el poder son los que deciden qué hacen con nosotros, con nuestro trabajo. Qué hacen con nuestros bosques, nuestras aguas, nuestras tierras. Y por eso levantamos la voz y decimos, tenemos que hacer una lucha conjunta entre trabajadores del campo y la ciudad. Entre pueblos indígenas, entre maestros, entre doctores, entre jóvenes y mujeres. Tenemos que construir otras formas organizativas donde quepamos todos y todas. No, no va a venir de arriba el cambio, va a venir de abajo. Tenemos que irla armando entre todos y todas. Y por eso los jóvenes tienen un trabajo importante porque no está asegurado de sus hijos. Tenemos que hacer una lucha conjunta, tenemos que buscar ese cambio conjunto hombres y mujeres, si no, no va a ser una lucha completa. Entonces, hermanos y hermanas, les saludamos los que están aquí presentes en esta lucha tan digna que llevan y que es una lucha que es para los que vienen atrás. Entonces, por eso es admirable y decir de parte del Congreso Nacional Indígena de México, reciban un saludo y decir que los vamos a llevar presentes en nuestras tareas que tenemos allá en México. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva los no, no pueblos indígenas! ¡Viva! Bueno, okay. para terminar, decir solamente unas palabras esta manifestación la hemos organizado junto a todas esas banderas, compañeros organizaciones políticas, sindicales ONGs, etcétera, que han apoyado apoyan y participan y además están, se han sumado a un manifiesto que hemos hecho público a través de los medios de comunicación estamos aquí fundamentalmente hoy contra las rebajas de las pensiones por una pensión mínima igual al salario mínimo y en defensa de las pensiones públicas por eso cuando decimos que estamos contra la rebaja de las pensiones decimos también que la pensión mínima se ha de subir como mínimo hasta el salario mínimo interprofesional 965 euros también decimos que las dudas tienen derecho a cobrar el 100% de la pensión del marido. Han trabajado y han colaborado como todos para levantar este país. Decimos que retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años supone que ese 40% de jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen trabajo, tengan que seguir mirando las obras. Defendemos revalorizar las pensiones con el IPC real. Nos están engañando otra vez. El IPC va a bajar el 6% a final de año. Y ese mismo IPC no es el que se van a subir las pensiones, ni siquiera los salarios a los funcionarios, ni a los trabajadores públicos. Se les va a subir la media de los últimos 12 meses, es decir, un 2,7% aproximadamente. Ya estamos perdiendo este año un 3% de nuestro poder adquisitivo. Y le decimos al gobierno, estamos hartos de rebajas de las pensiones. Defendemos el sistema público porque es el único que garantiza que haya pensiones. En el futuro para todos y todas. Y de nuestra lucha depende que esas pensiones para todas y todas en el futuro sean pensiones dignas y suficientes. Decimos que la privatización no ayuda en nada al pueblo trabajador. Cuando todo sea privado, quedaremos privados de todo. Solo el dinero servirá para comprar lo que hoy son nuestros derechos. El movimiento de pensionistas... Luchamos por nuestros derechos y por los trabajadores y las trabajadoras, y especialmente de quienes están más cercanos a la edad de jubilación. Y a los jóvenes les decimos, la jubilación es un derecho, y aunque les quede lejos, no deben perder la esperanza de alcanzarla y tienen que luchar por ella. Por eso estamos en la calle, por lo nuestro, por los que vienen detrás y por los del futuro. Por eso estamos aquí, por eso seguiremos gritando siempre. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se no defienden! Defiende. ¡Gobierne quien gobierne, sí, las pensiones se, se defienden! No defiende. defiende. ¡Las pensiones no se venden, se defienden! ¡Las pensiones no se venden, se defienden! Defiende. ¡Blindaje de pensión en la Constitución! ¡Blindaje de pensión en la Constitución! linaje de tensión en la constitución bueno compañeros eh, para terminar vamos a cantar El viento del norte y lo que pedimos es que esas voces privilegiadas que hay por ahí que se le acerquen al micrófono y que empiecen a esa compañera de casco ese compañero de camargo esos, todos estos eh, venir para aquí para cantar marian marian marian, marian, marian, marian, marian, marian, marian, marian. Que no se dónde está Hola a todos, soy de Castro. Hola. Gracias no se te nota, No, soy de Bilbao, eh, pero vivo en Castro. Eh. Vamos, no, a ver. Bueno. Pero cantar todos con nosotros. Todos eh, todos. ¡Todos! Me colé. Eh. A ver, ¿quién Me vale el, el, el río y el murmullo del río del monte. Soy lluvia de mayo, me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, prendiendo sentir toda tu inmensidad, me la luz de un rayo de luna, la cara del alma al amanecer me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a ver quiero saltar de la rama y un hombre gritar tu nombre y echar a volar tengo la Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me lleve. Yo vengo de ti y no sé dónde voy, quiero saltar. a tengo la fuerza del viento del norte y esa grabura Y que viene del mar. ¡El pueblo unido jamás, jamás será vencido! ¡El pueblo, el pueblo se unido jamás será vencido! ¡Amigos ¡Arimos A ¡Aberá! No! y a eso, mañana medio de comunicación